bye <laughs> Я просто всё todas partes va para Culiacán, güey. Mandar una alerta que aquí hay gente de todos lados va para Culiacán, güey. Entonces aproximadamente de ya a una hora más, güey, va a estar hasta el tronco de sicario Culiacán, güey. Y pues van a tumbar, boludo, van a... No quieren que se lo lleven porque lo tienen en Culiacán, pues. No lo han sacado. Y Están cerrando todo Culiacán. Van a cerrar calles, van a cerrar bulevares, van a cerrar todo, güey. Todo. es un cagadero que se va a hacer we. a ver quién sabe así rescataron al Mencho pues pónganse donde puedan me están avisando que vienen bajando de arriba 100 camionetas porque agarraron a los chapitos no sé si están enterados agarraron a los chapitos, a los chilos y vienen 100 camionetas bajando de arriba y vienen a reventar todo lo que se le atraviesa. así que no salgan a la calle no va a haber mucho mucho muerto y si quieres, Feria, Ocupa Feria, están pagando 50 mil pesos por ir a Pecherarte ahorita, tan en un riflicillo, y en la noche están pagando 40. O sea, en un día vas a ganar 90 mil bolas. Ahí me dices si ocupas Chambita. ¡Peliente plebada! ¡Ya rescataron al patrón! Hold on guys, I just want you guys to hear that one more time. I want, to hear you. I want you guys to hear that one more time, look. No sé si están enterados Agarraron a los chapitos, a los chilos Y vienen 100 camionetas bajando de arriba Y vienen a reventar todo lo que se le atraviesa Así que no salgan a la calle y no va a haber mucho, mucho muerto Y si quieres, feria o copa feria Están pagando 50 mil pesos por ir a empecherarte ahorita Están en un riflecillo. y en la noche están pagando 40 o sea, en un día vas a ganar 90.000 bolas. Ahí me dice si ocupa Chambita. pendiente plebada! ¡Ya rescataron al patrón! Ya ve, ya soltaron al iván ya soltaron al iván Faltan los malos vídeos. ¡Pal pendiente, pal pendiente! Ya soltaron al iván soltaron al iván pobre, se van a los vídeos. No sé, sí, sí, a de verdad, por, por el patrón. ¿sí? Porque el patrón no se a, a la vieja. Y por eso todos se van a tervano, ¿sí? verdad, se, va a todos. Los se a todos. No, a ver, el palpeo, ahorita, copio, y se a la caravana, a la orden. Ahorita hay copiado fuerte y claro. uno? ¿Qué rollo? ¿Qué chavo... ...usted diga, ¿sí? ¿Paremos a la qué rollo? A ver, el si no, la orden parte del sombrero. El señor, aquí a la orden. Mira, güey, ahorita me acabo de colar mi compa, ¿te acuerdas de mi compa el que del béisbol, güey? Ahorita me acabo de hablar me está contando bien la película. La película está así, güey. Hay de cuenta que el que agarraron primero, güey, fue el Ovidio, güey. Fue el que agarraron primero, güey. Y el Iván cayó a hacer paro y a la fiscalía. Cuando cae el Iván, lo agarran los guachos, güey. Y ya cuando empieza a hacer eso, es un desmadrecillo machín. Y entonces la gente del sombrero, los del mayo, güey, los del mayo fueron los que pidieron paro. Y soltaron al vato, güey. Y ahí donde lo fueron a soltar, güey. Porque le hizo pidió paro el, el mayo, pues el mayo charoló para que lo soltaran. Eh, este vato, güey, levanta a los guachos, güey, que cargaban, güey. A los que lo llevan a él, pues detenido. Sí está, está lío, de los levanta a él, pues. En el mismo rato pues se unen para negociar la salida de su carnal pero pues ya ahorita me acaban de confirmar que el Ovidio ya está en. ya está en cómo se llama, ya está en México, güey. Me dijo mi compa que ya, ya está el vato en México. Y, y el que trae el de Marreta es el es el, el archivaldo. Los audios creyeron ustedes que, eh, bajen, ya lo entregaron. Era cuando entregaron al al, al Archivaldo, pues. No de que al ovidio, pues el Ovidio ya, ya va para México, wey. el morro está en México ya. That's his brother, that's Ovidio's brother right there. And that's about it guys, so I wanted to show you guys this video because this video gives us audio, audio footage, or audio recordings. Of the real story of what happened right there in Culiacan, thanks to a lot of people that have been, you know, finding out the truth, that's the truth. Ovidio wasn't the first one that got caught. I mean, Ovidio wasn't the only one that got caught, sorry. It was Ovidio and Ivan Archivaldo. If you guys don't know him, it's alright, but over here in Mexico, they have a lot of corridos about him. Corridos are music, like narco music, well, not narco music only, but there's music that is made against, made for people like that, like icons. Drug icons, narco icons. So that's the official story right there. Official story is they went to go get Ovidio first, and then Ivana Chivaldo goes to rescue him, try to like negotiate his uh his release, and then they capture him too. Upon capturing him, it that's when they really hit a a bombshell right there, like cause Mayo, which is the biggest. One of the biggest known um, narco traffickers, one of the biggest kingpins, if I could say. He's the one that got like, you know what, screw that. They got him and they got his brother. Like, nah, that can't be. And then all hell unleashed. They started recruiting all the crime gangs in the city. And even random citizens were being paid 50 to 40,000 pesos. In the day, it was 50. And at night it was 40, so equaling 90,000 pesos, which is about five thousand dollars, maybe six, maybe six thousand dollars of um, in return. That's a good pay. That's why it cracked. That's why that night there was a huge amount of sicarios and a bunch of cartel members all over the city. But that's the official story, guys. Just wanted to bring you guys the truth. Catch you guys later. <laughs>